a todos. Hola, hola. Hoy tenemos una compañía muy agradable, Dan. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias. Bueno, Dan, nos va a hablar un poquito de lo que es la jurisdicción y el consentimiento. Dan, cuando quieras, arrancamos. Sí, ahí estamos. Te pongo... Eh... Vamos. Ahí va. Bueno, esto estamos aprendiendo, eh, estamos descubriendo que puede haber eh, modo de desvincularnos de, de todo lo que nos esclaviza o lo que pretende continuar esclavizándonos y, y puede funcionar, parece que está funcionando y si funciona... Eh, puede ser eh, un, gran, un gran un gran evento eh, y lo que estamos entendiendo también es que bueno que eh, es importante o puede ser importante eh, di, digamos eh, es, expandir este conocimiento eh, allá a donde pueda o sepa llegar. Y bueno, una manera de empezar a hablar de esto, así es, eh, hay varios asuntos, varias, varias maneras de entrarle, eh, ahora tocamos por encima lo de jurisdicción y consentimiento, para eso nombramos persona, ficción, contrato, Estado, corrupción, derechos, silencio, poder, ley natural, son todos conceptos que eh, Digamos que se combinan y, y, y si uno los, los va entendiendo eh, por separado y combinados eh, concuerda todo más, se hace todo más entendible. O sea, y, eh, es que tenemos, tenemos una relación, perdón, Adán, sí. una relación con lo que es eh, persona, ficción, ¿no? contrato, estado corrupción, derecho, poder, sí, hay eh, vamos a ir explicando estas cosillas, ¿no? Sí, digamos que eh, parte de esto que nos, que nos ha estado esclavizando tanto, tanto por generaciones y generaciones es el tema del, de, lo, de las trampas del lenguaje, y a través de esto, de, de lo que estamos hablando ahora, es que se puede también... Eh, ver claramente esto de las trampas del lenguaje. Por eso, bueno, ahí pone que en todo esto que está aconteciendo en el mundo, este puede ser un material de fines prácticos para estos tiempos que, que habitamos. Eh, entonces hacemos una pequeña intro, así, eh, de, a dar un pantallazo de lo que es la ley natural, que es... Eh, se puede decir que son muchas cosas y también a la vez se puede sintetizar en, en ciertos conceptos, ciertas frases, como por ejemplo el juramento hipocrático que dice primum non nocere, que es no causar, lo primero no hacer daño, que es no causar daño a nada ni a nadie, y también se le conoce como la ley de la tierra y también se puede decir que es un conjunto de principios elementales presentes en la, en la existencia, inherentes, inmutables, que aunque nosotros estemos o no, eso existe y, y es. Y bueno, se puede decir que es un conjunto de fuerzas operativas con las que uno se combina, que es un fenómeno proveniente de la naturaleza, eh, la fuente primordial, hay muchas maneras de, de llamarle, eh, se incluye en fenómenos físicos, mecánicos, electromagnéticos, principios biológicos, bioenergéticos, lo psíquico, lo cuántico, lo etérico, etc. Básicamente eh, lo que viene de la naturaleza, lo que es natural, lo que es simple, y, y está aquí antes de que lleguemos, y, y, y sigue. Sigue estando aquí. Vale, decimos que entonces eh, la, ley, la ley natural, ¿vale? lo cual hemos dicho eh, en otras ocasiones, a diferencia de la ley humana, la ley humana no es ley, porque la ley es algo inmutable La ley natural existe antes del hombre. O sea, cuando nosotros nacemos ya existe la ley natural. Así es. That's right. Y con esta visión más holística, entendemos que al ser todos parte de lo mismo, si sí, te hago daño a ti, me hago daño a mí, y esto es súper potente. Eh, entonces, en la convivencia eh, estamos acostumbrados a que hay, tiene que haber es, cientos de miles de artículos para todo, para ponerse de acuerdo, y en verdad es una sola cosa en la que hay que ponerse de acuerdo para tener una convivencia sana y, y es lo de no causar daño a nada ni a nadie. Primum non nocere, eh, pero a través de una conciencia eh, que no es lo que estamos acostumbrados a a encontrar en, en desde los sistemas que, educativos eh, que es una la conciencia de, de ver es la vida diferente es el libre albedrío que es un, una autogestión más con la propia plena responsabilidad ilimitada ahora cómo hacemos dam para no causar eh, daño a nadie porque con el hecho de vivir, podemos estar causando daño a alguien, ¿no? Así es. Ahí en los Entonces, parámetros esos entra el, un debate muy interesante que, que posiblemente abarque, abarque uno, unos buenos años, de, de porque también es muy interesante de, de ver, eh, entender las consecuencias de nuestros actos y, y, y a través del consenso de los... De los convivientes eh, es, es algo que, que nos preguntamos También, yo me pregunto Bien, Aquí podríamos diferenciar no eh, Hacer daño a alguien O que ese alguien se sienta dañado Y yo creo que es lo que sucede Muchas veces, ¿no? O si sea, alguien puede decir Bueno, yo me siento dañado uh, Porque tú, por decir cualquier cosa Te hiciste vegetariano Claro, claro no, A ver, yo no te estoy haciendo daño Tú te sientes dañado bueno, ahí es donde entra está también la, la conciencia que decimos de, de ver la vida desde otra, justamente de otra conciencia. Eh, ahí entra lo, el, el análisis de lo psíquico y, y de los automatismos a los que la cultura nos acostumbra y, y luego consentimos someternos. Eh, que, por ejemplo... Eh, yo no tengo por qué ofenderme, digamos, de, por nada. ¿No es no, cierto? No. O sea, si yo me ofendo por algo, si, si alguien me ofende, eh, ¿es problema del otro o es problema mío de que me, me ofendió esa, eso que yo considero una ofensa? Bueno, yo creo que, que todo esto, a ver, lo podemos llevar al plano... Al plano mental y yo creo que no terminaríamos nunca. Por de, eso, por eso, de por Entonces, eso. Entonces. Para profundizar. Sí. Básicamente, para redondear esto, mm -hmm. yo diría, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, eso también te puede saltar otro. A... Claro, otro te puede decir, ah, pero si a, si a aquel, si a Pepito le gusta que le hagan sado masoquismo Sí. Tú sabes que yo, una vez, eso lo leí hace, hace años ya, un libro de, de Richard Bach. Exactamente él decía eso, ¿no? Pero yo después, eh, pensando y profundizando en ese tema, llegué a la conclusión de que cuando, cuando tú estás, a ver, por decirlo de alguna manera, pongamos un contexto, ¿vale? Eh, supongamos que a medida que vas eh, conociendo o evolucionando, no me gusta esa palabra, pero para que se entienda Y vas adquiriendo un nivel de conciencia distinto, ¿vale? No puedes eh, comparar con una persona, por ejemplo, que es aromasochista, que está en otro nivel de conciencia. Entonces, se supone que si tú dices eh, no hacer a otro lo que no quiere que te hagan a ti, o mejor dicho, hacer a otro lo que tú quieres que a ti te hagan, ¿Vale? Respetando eso, se debe entender a cierto nivel de conciencia, o sea, dentro de, un, de una gente con un, con un razonamiento, con un crecimiento ya espiritual, digamos, maduro. Porque si no, si no vamos a los extremos, pues entonces no podemos terminar nunca de, de entenderlo. Lo importante ya. es que esto se entienda. Ya, ya, ya. Entonces es tan simple como eso, y, y con la gente o con los seres que vas a hablar esto es gente que más o menos eh, puede comprender esto ya eh, sabes que si, si te puedes subir un pelín el volumen de tu micro genial va a estar complicadito tuve diciéndome sí. ahí mejor sí mejor no Sí, me parece que sí. Vale. Perfecto. Eh, espérate, vuelve, vuelve un momento. Vuelvo al anterior, ¿no? Ah, vale, está bien, está bien. Estamos aquí. Conciencia, conciencia, sincronizarse. Esto que estábamos hablando, vamos, vamos. Uh -huh. ¿Paso a la siguiente? Sí, sí, sí, porfa. Eh, resulta ser que en el plano jurídico existen dos diccionarios. Uno que podemos decir para los niños y otro para los adultos. Porque como muchos vamos sabiendo, el sistema nos sigue viendo y tratando como niños aunque ya hayamos salido de la escuela. O sea, ¿me estás diciendo que la parte jurídica se maneja con definiciones totalmente distintas a las definiciones que nos manejamos la gente normal, digamos. Por un lado, sí, eso, y, en, uh -huh. y aparte, o, o, o para más, INRI, eh, no es, digamos, no se limita a lo, a lo jurídico, porque al final eh, traspasa y se te mete hasta la cocina. Como, como veremos en algunos ejemplos. Eh, que tenemos Entonces, ahora. ¿Puedes poner algún ejemplo, Dan? Sí, a ver, me parece que viene. Ah, bueno, sí, eh, mientras eh, lo que decíamos antes del. Eh, que para el, el sistema, eh, si tú vas con tu coche viajando, estás conduciendo un vehículo. Y si tú dices que estás conduciendo un vehículo, eh, entras en la jurisdicción. Estás eh, comerciando. Exacto. De la, de la, de la ley de, de marítima y, y todo eso. Por eso tratan cuando te detienen la mal llamada autoridad. Es que tú consientas que estás conduciendo. Y que estás en un vehículo. O sea, una vez que consientes eso, es porque estás entrando en comercio. Entraste en el juego. Por lo tanto, entras en su juego que sería lo correcto o lo que más nos conviene decir que estoy viajando ¿no? yo me claro estoy eh, yo voy en mi, en mi auto o en mi coche ¿no? y estoy viajando no estoy conduciendo así es no estamos comerciando por ejemplo son pequeños tips no la la cosa es un poquito más complicada pero para que se entienda claro claro por dónde va el mecanismo de esta gente cómo han armado este sistema de mentiras y engaños. Solamente cambiando un par de palabras. Sí. Y básicamente a través del miedo, ¿no? Del, del, de las prácticas terroristas. Y bueno, a ver, eh, podemos pasar a la próxima. Vamos con la próxima. Eh, que pone que el diccionario para los niños... Ese diccionario para los niños es el que estamos acostumbrados, el diccionario común, el civil, académico, como por ejemplo la RUS, Pasacalpe o el de la RAE. Y luego existe ese otro diccionario para esos adultos privilegiados llamado Black Laws Dictionary, que data de, de, de siglos, por lo pronto del, hace dos, por lo pronto de hace dos eh, que se puede llamar el diccionario, se puede traducir como el diccionario de las leyes negras o el diccionario negro de la ley, que en, en definidas cuentas es humor negro. ¿Y ese diccionario tenemos acceso? Eh, sí, no está, no está tan a la vista, pero se encuentra y, y tenemos, tenemos ejemplares. Eh, yo todavía no me conseguí uno. En físico, pero me interesa. Eh, la verdad, que hay tienen unas perlas en esto de las trampas del lenguaje que es no tiene desperdicio. Hay una, hay una mujer, una escritora, no me acuerdo el nombre ahora, no sé si escribe su nombre. Eh, ask, después, si lo recuerdo, lo pondré en los comentarios del vídeo. Eh, ha escrito un libro sobre el lenguaje. Sí, viendo eh, que lo vean. Sí. Carmen Huertas. Sí, exacto. Sí, sí Carmen Huertas. Eh, acá tengo el de estamos sí. hechos de lenguaje. Me eso, parece que es, ella explica perfectamente cómo se manipula el lenguaje y cómo nos manipulan con el lenguaje. ¿Sí? Es espectacular y habla de la disonancia cognitiva, está buenísimo. Una grande Carmen. Daría bien eh, hablar con ella. Bueno, a ver si en algún momento podemos invitarla y que nos, eh, nos ilustre un poco sobre, el, sobre este tema. Bien. Sí. ¿Pasamos a la siguiente, Dan? ¿no? Sí, dale, dale. Entonces, ese segundo lenguaje utilizado en ese diccionario negro, eh, lenguaje paralelo conocido como legalese, o legales que no es senegales no es de y, Senegal, ¿no? No. Okay. Legalese así, de legal, El, legal, ¿no? el ese claro, para la jerga legal, de la de, que le dicen legal, que viene de la ley, pero que en verdad, como estamos diciendo, esa ley no es ley. Bueno, ahora veremos. Así es como entonces parece ser que se crea un gran velo extra, absolutamente esencial de adivinar para quienes queremos estar más, más liberados. Eh, alivianar la, el tema y, y todo esto se hace previo a una deformación de la comunicación como mencionábamos que muy bien explica Carmen eh, con una perversión del lenguaje ocultando, tergiversando y subvirtiendo esa realidad natural y haciéndole agregándole capas para que se haga cada vez más más, eh, más desnaturalizado todo Más robótico. Vale, no, siguiente le he dado yo, no sé si has terminado con eso. Eh, sí, ahí se ve. Se nos educa desde niños, entonces, eh, con la idea de que hay un sistema legal que comprende unas leyes, porque son entre, entre comillas, leyes que al parecer han sido decididas por consenso entre grupos de hombres que supuestamente han sido elegidos por nosotros para representarnos. Entonces tenemos que el Estado es un constructo mental, igual que las fronteras en lo Entra físico, cual. con lo que también han conseguido provocar con esos límites artificiales un efecto psíquico, anímico, espiritual en nosotros, como todo una propuesta de contrato. El Estado entonces no es sino otra propuesta más de contrato, de hecho se llama contrato social. Eh, el tema es ese, que uno llega, uno aparece de repente, empieza el juego y uno está dentro de, un la, de una jaula y, y primero que no sabe que es una jaula, luego no sabe que hay una contraseña que tú puedes decir para poder salir Para que se abra la jaula Y entonces también hay que, que conocer la contraseña entonces uno puede decir como yo, yo nunca he elegido a nadie para que me represente. ¿And you? ¿Quiere decir entonces que los políticos, eso a los que votamos? Yo no. <risa> no en general yo tampoco. Voto ya, sí si he votado alguna vez. Cuando estaba metido en ese problema. <risa> Muy metido en el sistema. Claro. este Pero bueno, eh, como todo, una vez que vas comprendiendo cómo funciona, pues hay cosas que ya no las haces. Así es. Vamos retomando quiero la que Sí, quiere decir que este grupo de seres, llamémosle seres, ¿mí? deciden qué es lo que es correcto o lo que es incorrecto. Todos, todos sabemos que hay leyes totalmente no, y aparte, eso que acabas de decir, dependiendo también de en qué parte del mundo estén, porque en, en no sé, en Emiratos Árabes Unidos, eh, algo que es, in, que, que es correcto en otro lado, ahí puede ser incorrecto. Sí, exactamente, ellos deciden por nosotros lo que es correcto o no, pero es que lo más gracioso es que cada vez que deciden, lo hacen en beneficio propio. O sea, ellos deciden aumentar de el sueldo, ellos deciden tener eh, vehículos, ellos deciden tener chofer, ellos deciden su dieta, sí. ellos deciden. Sí. Bueno, beneficio propio a corto plazo, ¿no? Porque en verdad no están, no están mirando la, la cuestión de una manera más, justamente más holística. ¿A corto plazo? Como a corto plazo. Claro, como porque. Ver, un, un político, una vez que sale, tiene. Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Jubilación de Talicia? Y no, por supuesto. Sí, sí. No Cor con corto plazo dentro de lo que es la, la historia del mundo y todo eso, porque quiero decir, ah, eh, vale, claro, sí. teniendo en cuenta esto de que ellos al final se están haciendo daño también a ellos mismos y, y a todo el planeta, y etc. Sí, pero como no son conscientes... Por eso. Entonces es. ellos creen que, que lo mejor para ellos es de las formas que están actuando, haciendo daño a los demás, y, y mucho incluso se creen que están haciendo algo correcto. Claro, se autoconvencen de que están haciendo lo mejor que pueden o que, o que no, o, que, o incluso sí. que es mejor que hagan lo que hacen. ya Las maneras de, de justificarse son, son muchas. Cada uno tiene su... Claro, y esto Oye. es que la, la, la captura de The Economist, que te lo dicen en la cara eh, a través de sus di diferentes vías todo, todo está bajo control. De todas formas, todas formas, depende eh, no, un poquito de, de cuidado con esto, porque hay gente que dice The Economy siempre acierta eh, el futuro. Sí, como cuidado. los Simpsons. Sí, pero cuidado. Eso están parece. proponiendo, no, no, pero es que ellos están proponiendo un futuro. Eh. Y al final nosotros terminamos consintiendo ese futuro que ellos proponen. Ellos simplemente proponen como un contrato. Todos contratos. Ellos proponen un contrato y nosotros lo aceptamos. No son ningún adivino, ni son nada por el estilo. Lo que pasa es que hasta ahora han jugado con eso y han sabido jugar con eso. Y es clave entender que... Si al ser una propuesta de contrato, tú puedes mmm, rechazarla, no aceptarla. Y ahí, ahí es donde Exacto. cambia está el bien, juego. Está bien conocer, a ver, conocer cuáles son sus planes, qué es lo que quieren. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es darle nuestro consentimiento. ¿vale? Porque yo escucho mucha gente que dice, eh, van a hacer tal cosa, van a hacer tal otra. No, no, no, no, no, no. Pero un momento. Quieren hacer tal cosa están intentando sí, sí. aceptar tal cosa pretenden exacto pero lo van a lograr si le damos nuestro consentimiento si nosotros le decimos no no lo van a lograr de hecho no es una palabra mágica voy a usarlo sí. más amable sí sí y ahora estábamos diciendo ayer tuvimos también una reunión eh, lo del no es no que bueno todo este tiempo se puso de moda con el con el feminismo y todo eso pero pero ahí está, viene de antes y, y es potente. Exacto. Eh, así y todo, al mantenernos al margen de esa locura de la que hablamos, pero a su vez siendo cómplices, porque está está minado, el día a día está minado de, de haber estado funcionando tanto adentro del, del sistema y, y depender y delegar entonces eh, cuando vamos aprendiendo todo esto hay, hay hay una como una alteración de la personalidad y hay y pasan pasan muchos hay mucho revuelto de, de emociones y de, y de pensamientos y Y claro, mientras se siga decidiendo acatar la validez de dichas leyes, eh, la locura continúa. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Que el hecho de no declarar el desacuerdo es asumido por el sistema como estar dando el consentimiento. Eh, y, y es algo también psíquico interno, que, como decíamos recién. Eh, si tú dices, van a hacer tal cosa porque me lo dijeron por la TV o, o lo andan diciendo por las redes, eh, sí. bueno, tú estás dando el consentimiento. Estás claro, asumiendo... Pensemos, pensemos en esto un poco. Si ellos quisieran hacerlo, si ellos tuvieran el poder para completar su agenda, ¿ya lo hubiesen hecho? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Mm? No lo han hecho... Porque necesitan nuestro consentimiento. Necesitan que cada paso que ellos dan, nosotros vayamos accediendo. Porque si ellos tuvieran el control total directamente, sacarían los militares a la calle y dirían, ahora se hace esto y se acabó. ¿Por qué no lo hacen? Porque no pueden. Porque esta lucha es mental, no es física. Es una lucha mental. Y si no está hecho hoy en día... Es porque no pueden, ¿Vale? Está bien que vayan avanzando, sí. o sea, de hecho van avanzando cada día, a lo mejor un poco, pero siempre porque le damos nuestro consentimiento. Sabes que yo lo veo cada vez más como un juego, más que como una lucha, y sobre todo hablando de esto, de como que tú apareces y estás dentro de una jaula y no sabes que es una jaula, y luego tienes una contraseña pero no, la, no sabes que hay una contraseña, y, y, y todo esto que, que te van, te lo van contando todo y te lo van diciendo todo De, de como por así, en, entre líneas Es todo muy lúdico Exacto, exacto Es un juego, es un juego que, que ellos han armado o, o digamos, un juego donde ya estábamos o vinimos a este juego Y ellos se han aprovechado, ¿vale? Porque ellos conocen... Eh, algunas cosas de este juego que nosotros no conocemos y se han aprovechado de eso. Y ahí es donde tienen la ventaja. Pero en cuanto nosotros les digamos, basta, cuando se acabó. Es cuando entendamos que nosotros somos que, los que tenemos el poder, no ellos. Exactamente. Nosotros. Entonces, eh, yo veo mucha, mucha disidencia dicen, oh, sí, que nos van a hacer esto, qué malo, mira la fuerza que tienen aquí, allí. No, no, no, no, no. Esa fuerza la tienen. Si le das tu consentimiento. Si no, Ese es el poder. No tiene esa fuerza, exactamente. Entonces, no hace falta ir y luchar contra ellos No hace falta ir y cortar la cabeza. ¿no? no hace falta. Hace falta simplemente que ganemos la lucha diciendo no. No y no. No te lo consiento, porque yo ya sé la verdad. Es por ahí, por donde paso. Así es. Bueno, para, para ir eh, cerrando esta intro, decimos que en tierras ibéricas, en cuanto a diccionarios académicos, se puede decir que el mayor exponente oficial viene a ser el diccionario de la Real Academia. Palabra santa, ¿no es cierto? Y paralelamente. Desde la misma academia existe lo que sería la representación local del Black Law's Dictionary del que hablamos recién, eh, llamado Diccionario Panhispánico Jurídico. O sea, es una sucursal, ¿no? Sí, totalmente. Se franquició. Y sí, todo el sistema jerárquico. Sí. Y de, y de ahí es donde obtenemos ahora algunos ejemplos del, del panhispánico jurídico, contrastando con el, el digamos, el, el accionario común, normal, de la, de la Real Academia. Eh, Bueno, aquí ya entramos en los conceptos, ¿verdad? Ahí está, son definiciones, como decíamos, sobre conceptos que varían de un diccionario a otro, y citamos unos ejemplos de estos conceptos eh, según su abordaje, eh, el abordaje jurídico o el abordaje eh, civil, vamos a decir, de, de a pie de calle. Eh, vamos a comentar derecho, persona y ley, a ver, y alguno más. Eh, derecho, eh, le hacen el truco de agregarle una palabra bonita en, en principio que es positivo que más que derecho positivo es eh, torcido negativo y dice y positivo no tiene nada no no no dice eh, que es el derecho establecido en normas jurídicas por oposición al derecho natural el derecho natural eh, Está basado en esta ley natural que hablamos, los principios naturales, que, están, que es hacer no, no hacer daño a ni a nadie. Eh, y que, y que nadie, nadie tiene autoridad sobre ti para decirte si, si puedes o sea, respirar o no puedes su respirar. En el propio diccionario nos están diciendo que el derecho positivo es contrario al derecho natural. Eso es. O sea, ellos mismos nos están diciendo, vamos a ver, creamos esto en oposición a lo que es natural, a lo que es el derecho vuestro por naturaleza. Que viene a significar, se puede sintetizar por libertad, o sea que el derecho establecido en normas jurídicas del cual se vale el sistema para gestionar es el derecho por oposición a la libertad. Espérate, espérate que viene la de persona, ah, que bueno, okay. que esto lo, lo, lo, en todo caso lo veremos más adelante, pero bueno, básicamente para, para comentar la, también la, la descripción, que es un sujeto, o sea, ya empezamos mal, y es un sujeto susceptible, estás sujeto, eres susceptible de contraer, de ser titular de derecho y contraer obligaciones. Sí, sí, aparte titular de derecho. No titular te vas a de pensar derecho. que o sea, no tienes derecho. que tener, los puedes ejercitar. De derecho. No, no, no, no. O sea, vamos, se ríen en nuestra cara. Espera, espera. Lo mejor de esto es lo que pasa en, a, a priori desapercibido: que, sí. que luego de mirarlo un rato me quedé pensando y dije, ¿qué es lo que más me llama la atención ¿no? de, la, de la imagen de abajo? Es. ¿Por qué está en segundo lugar la descripción de que persona es un individuo de la especie humana y no está en primer, y no está en primer lugar? Algo, algo me están queriendo decir, me parece. Exactamente. Bueno, querido amigo, yo te diría que este tema tan interesante, podríamos dividirlo, no sé si quieres decir algo más. Sí. Estamos en el tiempo que hemos prometido más o menos cumplir. Vale, si querés, cerramos con lo de ficción y ficción <risa> legal, que vale, es ahí vale. hacemos, ahí hacemos la, la comparación esta entre los diccionarios. Ahí está, tenemos ficción en el diccionario normal, digamos, que viene a indicar eh, lo, que, lo que todos pensamos que es eh, una acción de fingir, un efecto de fingir. Una invención, una cosa fingida, obras, personajes imaginarios. Ahora, espera, antes de pasar a la siguiente, yo te digo. O sea, me, aquí ah, aquí, aquí me encanta lo de. Eh, autoriza la ley en favor de alguien, que no, no, se, no se especifica quién, quién Ajá, es ese alguien. Claro, a favor de alguien en el Estado, que más de, sí, el, sí. Presente, Estado. Eh, espérate. Eh, imagínate que eh, tengo un libro de cuentos infantiles y en una parte dice que una bruja espérate que me lo una bruja tiene un artificio que permite otorgar efectos a una situación o relación inexistente ¿cómo es eso? Claro, eh, yo me imaginaba la parte de, de un cuento infantil de una bruja donde te cuentan que la bruja tiene un artificio que permite otorgar efectos a algo inexistente. Puede ser una situación, una relación, como si se hubiera producido, en verdad. Es un, un efecto... una una, un, un hechizo que puede hacer la bruja. Bueno, ahora, si pasas de, de Diapo, podemos ver que una ficción legal es eso mismo. Una ficción legal eh, puede ser el, el documento de identidad, ¿verdad?, eh, un carné de conducir, ¿no? Eh, un, una, persona, una persona jurídica con nombre en, en letras mayúsculas. Y eso es un artificio que permite otorgar efectos algo inexistente, como si se hubiera producido. Exacto, creamos una ficción, como la ciencia ficción. Algo que no existe, lo creamos aquí. Magia. Y a través es, de esa magia, te confieses. la palabra. Porque tú lo aceptas. Tú aceptas esta ficción, aceptas entrar a este juego, aceptas lo que yo digo, por lo tanto, estás dentro de la ficción. Así es. Bueno, y no, esta fue la intro, no llegamos a, a hablar de, del tema que viene, que, que es el que viene, que es eh, lo que habíamos comentado de eh, para qué empezamos con esta intro, que sí, es es. De... Seguiremos, seguiremos profundizando. Así es. Seguiremos profundizando sobre este tema. Jurisdicción eh, y consentimiento. Ahí está, ahora hemos hecho la introducción, hemos explicado más o menos... Eh, de qué va, cómo funciona, cuáles son las definiciones. Y prometemos profundizar en él. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Dan. A ti y a todos. Gracias por estar aquí la primera vez y esperemos seguir contando contigo. Claro, claro. Bueno, nos despedimos de todos. Muchas gracias. Adiós, gracias.